Yep. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenido, a esta nueva sección llamada Pie de Calle con Cesur sí. Y somos Jaime y Raúl Y este mismo día estamos en Calle Larios, ¿verdad? Pues es que la Calle Larios está preciosa, qué bonita Ha puesto bien, es verdad que otros años... A mí otros años me ha gustado. a todo esto, estamos aquí porque ya vimos la lotería Efectivamente, ya, una lotería. Ya, una lotería. ya mismo, queda poquito ¿Y qué es lo que queremos saber, Raúl? Si la gente lleva pedécimo Exacto, queremos ver si la gente compra o no compra verdaderamente lotería y si ha tocado algo Claro, ¿tú crees? A mí nunca me ha tocado nada, ¿ya te Jaime? A mí tampoco. Nada. Pero bueno, vamos a ver a la gente, ¿no? Buenos días. Buenos días. ¿Compras o no lotería? No compro. ¿No sueles comprar <risa> lotería? No. Sí, sí. Digo que sí porque luego nunca me toca así con los compañeros de piso, con un amigo, con otro, no sé cuánto, yo con la tontería llevaré ya como 7 u ocho décimos. Si me va a tocar ni el reintegro, no me da ni pa' pipa <risa> Hola, hola. ¿Sueles comprar loterías? ¿Comprar una vez? Sí, todos los años llevo un décimo que llevo ya con el 15 años. 15 años, ¿eh? Poquita cosa. Pero si cambio toca, ¿qué? ¿Compráis lotería o no compráis lotería? No, no solemos comprar Bueno, mi fama. Principalmente porque pienso que no merece la pena. O sea, es muy improbable de que te toque. O en un futuro. Sí, pero ahora mismo. También suele comprar, pero yo no compro. Que va. A ver, si tengo que coger uno, el 24 que es mi número favorito. Suelo comprar un par de décimos de lotería. Yo soy de comprar poco, pero con mucha fe. Yo no. Yo muy bien. Man. ¿Qué harías si te toca el <risa> premio del gordo? <risa> pues lo primero, vamos, que me voy una borrachera que... me <risa> Eso seguro. No lo diría, eso sí. ¿No lo diría, No, bueno, porque ahí te salen amigos donde no hay, vamos, y que no. Hombre, la respuesta es obligada. Eh, evidentemente... Ayudar a, lo, a, los, a los hijos. Pues intentar invertirlo de alguna manera o algo. No sé, compraría piso. Aquí en Málaga el alquiler está muy alto, porque compraría un piso y lo alquilaría, así que... No, no. Yo contando <risa> el, el viejo chiste, pues en principio para tapar agujeros y los demás que esperen. Yo quiero saber qué cara pondría si Como, os toca ahora mismo. ¿Sabes? Como... Yo creo que real <risa> <risa> ella <risa> ¿Te atreverías a imitar un niño de San Ildefonso? <risa> 11.913, un millón de euros. 29.070... 39.070, 400.000 euros. 18.502, 4 millones de euros. Bueno, Jaime, ¿y qué conclusiones sacas de, de este día? Bueno, pues yo creo que es bastante evidente. Los que compran, compran. Ah. Yo creo que el espíritu de la Navidad, Raúl. ¿Lo has comprado? Yo he comprado algo. ¿Ves tú cómo lo has comprado? Yo no voy, voy a decir 40, cuánto, de... pero he comprado algo. Sí, sí, sí. sí ¿Y tú, sí. Jaime, has comprado? Que si yo he comprado... Todos son líos. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo A Pie de Calle. Sí. Después de que nos toque la lotería.